Quisiera también dar las gracias a la, al Archivo de la Real Chancillería de Valladolid en, eh, por, por ofrecernos esta magnífica sala donde eh, impartir nuestras conferencias y también al eh, Museo de las Ferias de Medina del Campo. En un principio eh, también estoy muy contenta porque veo entre el público eh, una gran cantidad de, de amigos, pero amigos eh, que han sido guías en mis investigaciones históricas y guías en mis conocimientos eh, digamos que he ido adquiriendo con el tiempo. O sea que gracias a los archiveros amigos y a los profesores amigos que tanto me han enseñado. Y voy a disponerme a eh, iniciar mi exposición y, eh, como veréis por el título, eh, lo que he querido es eh, aportar en este ciclo pues, una serie de ideas y de, por decirlo de alguna manera, eh, conocimientos sobre lo que es el desarrollo de la eh, historia de la, de la contabilidad y más en concreto de los conocimientos eh, contables aplicados a la, eh, a, a la profesión eh, comercial y, y mercantil. Pues mmm, dicho esto, eh, la pregunta primera sería una, eh, y después vendrán muchas más, pero ¿cómo establecer las equivalencias entre las monedas de Castilla, eh, Aragón, Valencia o Navarra? Eh, ¿Cómo establecer las equivalencias entre las de Castilla, entre las de Milán o entre las de Flandes? ¿Cómo realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de cantidades expresadas en unidades diferentes. ¿Cuáles son las características esenciales de los eh, metales intrínsecamente monetarios? Es decir, del oro, de la plata, ¿y cómo se establece su valor? Pues para responder a estas, y como digo, a otras eh, muchas preguntas de carácter comercial, durante la Edad Moderna aparecen impresos diversos manuales conocidos con el título de aritméticas prácticas o mercantiles. En ellos se explican los diversos métodos y reglas que se han de aplicar para conseguir la clarificación de cualquier cuenta. Este tipo de producción, cuyo contenido hoy denominaríamos de cálculo mercantil, nos permiten en primer lugar conocer cómo se debían confeccionar los libros de cuentas de compañías comerciales particulares o los libros de cuentas de instituciones oficiales. En segundo lugar, vamos a encontrar enseñanzas para la realización y cálculo de muchas de las operaciones en las que se basaba el negocio mercantil. Hablamos de la compra-venta de mercancías, del cálculo de los intereses, de la venta y redención de los censos consignativos, nos referimos también a la compra y venta de los títulos de deuda pública o juros, como se conocían aquí en Castilla... En fin, digamos que vamos a mm, encontrar en estos libros una serie de cuestiones que nos van a eh, ayudar a la realización de cualquier tipo de cuentas. Mm, el más eh, reconocido especialista español en la historia de la contabilidad, Esteban Hernández Esteve, estableció las diferentes áreas en las que se puede dividir el estudio de esta materia, de la historia de la contabilidad. Si nos basamos en el tipo de fuente, se pueden establecer tres campos de análisis y dentro de ellos a nosotros lo que nos interesa hoy es el punto B, que he destacado en negrita, es decir, el dedicado al estudio de los tratados y textos sobre contabilidad, así como de toda clase de escritos, noticias y comentarios sobre la contabilidad y sobre la forma de llevar las cuentas, su importancia y significación. Por otro lado, si nos basamos en el sujeto que desarrolla la actividad contable, los estudios pueden separarse entre historia de la contabilidad pública e historia de la contabilidad privada, es decir, en el análisis de las contabilidades llevadas a cabo por las diferentes administraciones o en el análisis de las contabilidades efectuadas por mercaderes, hombres de negocios, banqueros, mayordomos de señoríos, instituciones eclesiásticas, universidades, etc. En esta conferencia me voy a ocupar del apartado 1b para constatar cómo su desarrollo va a influir en los apartados 2a y 2b. Es decir, vamos a hacer un recorrido por el origen, desarrollo y transmisión del conocimiento contable, sobre todo mediante el surgimiento de las escuelas de Abaco en el siglo XIV en Italia y el análisis de los tratados de mercaduría publicados a partir del siglo XV y a lo largo del siglo XVI en España. Esto teniendo en cuenta que en su mayoría estas obras se dirigen a proporcionar una formación elemental en aritmética a unos potenciales lectores que están llevando a cabo unas funciones cada vez más necesarias en una sociedad en claro crecimiento económico. Me refiero a los mercaderes, los tesoreros, los contadores, los mayordomos, los arrendatarios de impuestos, etc. Por tanto, lo que me interesa transmitir hoy es que desde finales de la época medieval, el hombre tuvo la posibilidad de dedicarse a este complejo oficio de llevar las cuentas y de que, disponías de, y que disponía de recursos eh, educativos para dominarlo. Es evidente que el oficio de mercader que exigía sagacidad y conocimientos múltiples se aprendía fundamentalmente por la práctica. Pero desde la primera mitad del siglo XIV, algunos comerciantes quisieron hacer partícipes de su experiencia a sus colegas redactando pequeños manuales para su uso. En este sentido, el desarrollo de ese tipo de literatura tuvo su origen incontestable en Italia. Las llamadas escuelas y libros de abaco aparecen en el norte de Italia durante el siglo XIII, sobre todo en las áreas Toscana, Veneta y Genovesa, y se extenderán por el resto del territorio hasta el siglo XVI. Se trata de los primeros lugares, estas escuelas eh, de Abaco, que podían ser un ambiente, un entorno, una habitación, simplemente. Eh, como digo, podían ser eh, un, un, un, un lugar... Eh, específicamente dispuesto y organizado para transmitir, por un lado, el conocimiento denominado como matemática práctica, aritmética, geometría y álgebra y por otro lado, para transmitir las reglas simplificadas para la reducción de problemas comerciales y financieros. Su nombre, el de, el de Escuelas de Ábaco eh, y Libros de Ábaco, Derive del que pudo ser el primer libro escrito para este tipo de escuelas, que es el Liber Abaci de Fibonacci, que eh, tenemos aquí a la mano, a la mano derecha, es un, un, una reproducción de una de sus páginas. Si bien el texto de Fibonacci nunca tuvo gran influencia sobre la teoría matemática enseñada en las universidades, sí que tuvo su influencia en los negocios del Renacimiento italiano. Los mercaderes de la recién constituida sociedad urbana empezaron a advertir la necesidad de procurarse el conocimiento de la escritura y de aprender las principales nociones de cálculo, sobre todo aquellas aplicadas al comercio. Ya lo he comentado antes, se necesitaba saber la cantidad de bienes aportados, por ejemplo, en una compañía comercial, la cantidad de bienes producidos, los intercambiados, los cedidos y mmm, también... Eh, Había que mm, saber mm, manejarse en el mundo de los créditos y de las, y de las deudas. La búsqueda de las eh, citadas competencias mercantiles se concentró en primer lugar en los monasterios, entre los hombres de iglesia, quienes habían conservado un poco del antiguo patrimonio del saber. Si bien se fue haciendo cada vez más claro, el contraste en el método de enseñanza entre las exigencias prácticas del mercader y las preocupaciones espirituales y teológicas de los eclesiásticos. De ahí que, al menos entre los comerciantes más ricos, se pasara a la enseñanza a domicilio, ejercida primero por clérigos asalariados y después por laicos a medida que esto iba siendo posible. Finalmente, con el aumento de la fuerza pública del sector mercantil, y convertido en dueño de la cosa pública, a partir del siglo XV se procede a la constitución de escuelas municipales donde se enseñarán estos saberes profesionales. Por tanto, muchas de las escuelas de Abaco eran públicas. Las autoridades locales interesadas en abrir una escuela contrataban a uno o a dos maestros y el municipio sostenía, en todo o en parte, los salarios y el mantenimiento del local. Sin embargo, en los grandes centros comerciales, como Venecia o Florencia, estas escuelas tenían sobre todo un carácter privado. Allí la enseñanza se desenvolvía en casas o en tiendas de propiedad de los docentes o que ellos mismos alquilaban. De ahí la denominación de tiendas de abaco, que serían estas eh, botegue. Los niños estudiaban el abaco durante cerca de dos años, eh, a mediados de su formación escolar. Prácticamente todos los que asistían a estas escuelas tenían entre 11 y 14 años y pertenecían a familias de comerciantes. No obstante, a estas escuelas también acudían jóvenes que deseaban seguir estudiando para ejercer posteriormente una profesión. Para conocer el programa educativo impartido hay que acudir a los propios libros de Abaco. El primero conocido, como tal, acabo de mencionar, es el Liber Abachi, publicado en 1202, de Leonardo Pisano, alias Fibonacci. Y este libro va a ser el punto de referencia de toda la tradición educativa de este tipo. En él, su autor recoge todos los conocimientos de matemática que había podido aprender del mundo árabe. Pero el libro estaba escrito en latín. Era muy amplio y, por tanto, era muy difícil que se convirtiera en una base de la instrucción para los mercaderes. Hacia finales del siglo XIII pues, empiezan a aparecer versiones reducidas, más simples y sintéticas, escritas en lengua vulgar y en las que ya habían desaparecido los argumentos estrictamente teóricos. Y es el inicio de la tradición de los libros de ábaco. Y de ellos, eh, eh, citando a Van Egmont, eh, se conservan aproximadamente unos 300 ejemplares elaborados a lo largo de los siglos XIV y XV. Estos libros son diferentes en sus dimensiones y en sus contenidos y normalmente están escritos en toscano o en florentino. En realidad se trataba de unos pequeños manuales elaborados por los propios maestros que atendían a estos centros y que solían ser producto directo de la enseñanza impartida. En este sentido, la cultura del ábaco tiene una naturaleza esencialmente prescriptiva y no explicativa, es decir, la enseñanza es por problemas, en este caso se plantean eh, denominándolo razones. El aprendizaje es de tipo catequístico, basado en fórmulas para recordar y en comportamientos para imitar, es decir, en los libros se dice, hazlo así, sin explicaciones posteriores. En concreto, además de las operaciones elementales, de fracciones, proporciones, cálculos de áreas y volúmenes, en ellos también encontramos, vuelvo a repetir, problemas de compraventa, de, compra de costes, de beneficios, de trueques, de descuentos, de amortizaciones, de aleaciones de metales, etc. En estos centros municipales o con profesores particulares y con manuales de este tipo, los futuros mercaderes aprendían los rudimentos teóricos de su profesión, que luego completarían con el ejercicio práctico de la misma en la tienda o botega, en el taller o en la factoría. Esta nueva forma de adquirir conocimientos, que podíamos decir entre comillas una originaria formación profesional, se alejaba tanto eh, de la proporcionada por las antiguas escuelas monásticas, como eh, el proporcionado por las flamantes eh, universidades del momento. Eh, no obstante, el registro de las escrituras contables y la gestión de los negocios eran fundamentalmente fragmentarios. En consecuencia, en poco tiempo, los mercaderes y en general todos los operadores económicos comienzan a advertir la exigencia de desarrollar una técnica que les eh, consienta la gestión unitaria del patrimonio por ellos administrado. En otras palabras, perciben la necesidad de elaborar en su conjunto todas esas anotaciones sueltas a fin de traducir en términos cuantitativos y numéricos todos los hechos relacionados con la vida económica. De ahí... Que en el ejercicio real de la práctica contable, progresivamente se constituyeran y se difundieran diversos modos de registrar. El primero de ellos fue el método de la partida simple, seguido en la mayoría de las administraciones públicas medievales y modernas, y posteriormente el de la partida doble, considerado el más racional y eficaz para la gestión empresarial. Un sistema orgánico en el que se anotan las variaciones que afectan a los patrimonios, permitiendo establecer un resultado global mediante la síntesis de estas variaciones. Método que fue descrito por el monje franciscano Luca Pacioli en el Tratado noveno titulado de las cuentas y de la escritura, perteneciente al compendio de saberes matemáticos que representa su suma de aritmética, geometría, proporcioni e proporcionalità volumen que vio la luz en el año 1494. Eh, bueno, está a la, a la izquierda de, su, de, la, de la pantalla. Pues bien, este procedimiento de la partida doble se eh, basaba en el desarrollo de movimientos de debe y de haber, registrados en tres libros absolutamente imprescindibles que se domina, eh, denominaban el libro borrador, el libro diario y el libro mayor. Pues la regla básica de la partida doble es que cada asiento del libro diario da origen a dos asientos en el libro mayor, uno en una cuenta deudora y otro en una cuenta acreedora. Aquí he traído eh, la fotografía de un libro mayor ¿no? de, de Simón Ruiz. Mm, digamos que el libro de Luca Pacholi pues, marca el final del fenómeno del ábaco tal y como se había desarrollado hasta entonces, pues desde la segunda mitad del siglo XV, técnica contable y técnica mercantil, que en la escuela de Abaco estaban estrechamente unidas, poco a poco se van a ir separando. De este modo, las escuelas y los libros de Abaco ceden el paso a escuelas más especializadas y a manuales más profesionales de contabilidad. La evolución de los libros de ábaco y el alejamiento de los tratados especulativos que vemos reflejados en los manuales de mercaderes que se elaboran o se reeditan con intensidad en el área milanesa, digamos que va a ser en el sitio donde se van a conservar, puesto que eh, se van a ver todavía libros de ábaco editados en el área eh, milanesa hasta mediados del siglo, del siglo XVI. Eh, de, este, de esta producción me gustaría citarles el libro titulado El mercante, ópera utilísima per chascuno que facha tráfico de diverse mercancía, eh, cuyo autor es Alessandro Verino. La verdadera novedad de esta obra está en su método de enseñanza. Junto a curiosos dibujos e ilustraciones sobre las actividades mercantiles, es de destacar el uso de la poesía, para desarrollar las explicaciones y para estimular el aprendizaje de memoria. Rimas, dibujos y, sobre todo, reglas mnemotécnicas serán los recursos didácticos comunes a este género de materias en muchas zonas y, por supuesto, también nos lo vamos a encontrar en los manuales que se editen en la Península Ibérica. Ahora nos vamos a ocupar de las, eh, precisamente de las aritméticas prácticas en, en, en suelo, en suelo en español. Mm, en el desarrollo de las ciudades emergentes de Europa y de los reinos peninsulares ibéricos, cada vez será más frecuente el ejercicio de profesiones relacionadas con lo que tradicionalmente conocemos con el nombre de oficios urbanos. Mercaderes, artesanos, arrendadores de impuestos, cambistas o fabricantes de moneda quienes necesitaban una cada vez mayor preparación para el ejercicio de su actividad. Ello promovió un desarrollo de conocimientos que no estuvo causado por el interés teórico o filosófico, sino por actividades prácticas. Este, consejo, este contexto favoreció la aparición de una amplia serie de manuales para la enseñanza de los usos mercantiles y artesanales en los que la aritmética, repito, desempeñará un papel fundamental. Eh, sobre esta base común, eh, sin embargo, en nuestros territorios, desconocemos la existencia de centros especializados para este fin, como eran las escuelas de abaco italianas que, que, que acabo de explicar. Sí se pueden rastrear alusiones a la figura de un profesor particular o de un preceptor específico contratado directamente por las familias. También es cierto que a lo largo del siglo XV se observa una cierta, entre comillas, toma de conciencia por parte de los gobiernos municipales castellanos sobre la necesidad de la instrucción que se plasma en acuerdos para una organización mixta eh, digamos, de las escuelas eh, existentes. Sin embargo, a pesar de esta falta de información sobre los espacios de enseñanza, en Castilla si sí hay constancia de eh, los típicos manuales de ábaco. Eh, y eh, en, en, eh, dentro de la producción, digamos, que, que apareció en España eh, a mediados del siglo XIV, en plena época de producción de estos libros de ábaco, tenemos tres. Eh, uno es un anónimo que se denomina libro de aritmética eh, elaborado, mmm, como les digo, en la primera mitad del siglo XIV, y cuyo manuscrito se conserva en la Real Colegiata de San Isidoro de, de León. También existe un segundo manuscrito que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid y en tercer lugar estaría el de Aritmética, editado también en el siglo XIV, escrito en el siglo XIV y en este caso se conserva en la Real Academia Española. O sea que digamos que eh, libros de, de ábaco sí eh, tenemos en Castilla, eh, lo cual es una prueba de cómo la corona de Castilla estaba plenamente conectada con lo que ocurrió primero en Italia, en la Europa del Sur, y más tarde en la fachada atlántica y, eh, y en la Europa central. Mm. Bien, pues mm, si analizamos más detalladamente la evolución de la producción española de este tipo de materiales, habría que decir que desde finales del siglo XV y hasta la primera mitad del siglo XVI, las ediciones proceden en su mayor parte de las entonces florecientes ciudades de la Corona de Aragón, como Barcelona y luego Valencia, y algunos de estos eh, materiales están escritos en catalán. En este sentido, destacamos al autor Frances de San clement Autor de la Summa del arte de la Aritmética, aparecida en Barcelona en 1482. Su planteamiento, puramente práctico, no presenta muestra alguna de referencias eh, eruditas. Lo que ocurre es que este libro digamos, quedó eh, oscurecido por la fama que tuvo el libro de Pacholi, con lo cual, digamos que aunque... Este libro aparece en, en Cataluña en el año 1482, sin embargo, es muchísimo menos conocido que el de, que el de Luca, Luca Pacholi. Y, sin embargo, mmm, sí he podido conseguir eh, una portada, una ilustración de otro de los libros importantes que aparece en este área de la Corona de Aragón, que es el libro Sumario breve de la práctica de la aritmética de todo el curso del arte mercantil bien declarado, cuyo autor es Mosén Juan Andrés, y es el que, el que vemos en, en, la, en la diapositiva. Este libro está editado en Valencia en el año 1515 y va a tener una gran eh, influencia en los eh, autores eh, posteriores. Otros eh, ejemplares de... Eh, aritméticas prácticas aparecidos en el entorno de la Corona de Aragón son la práctica mercantibol de Juan Benta que es el primero empezando por la, por la izquierda. Eh, el siguiente del que he podido traer la, la portada es el arte breve y provechoso de cuenta castellana y aritmética, donde se muestran las cinco reglas de guarismo por la cuenta castellana y reglas de memoria, de Juan Gutiérrez de Gualda, aparecido en 1539. Y después también en, en la derecha de la diapositiva está la portada del libro intitulado Aritmética práctica, muy útil y provechoso para toda persona que quisiere ejercitarse en aprender a contar. Este libro... Eh, se editó en Zaragoza en 1549 y su autor es Juan de Iciar Vizcaíno. No obstante, debido a la pujanza económica que va adquiriendo la Corona de Castilla, estos manuales, a partir de mediados del siglo XVI y sobre todo durante el reinado de Felipe II, se van a publicar ya de un modo más abundante en lugares como Madrid y Alcalá de Henares. Eh, en este sentido eh, tenemos las eh, portadas de los eh, libros siguientes, el de la parte de la izquierda sería el quilatador de la plata, oro y piedras del platero Juan de Arfe publicada en Madrid en 1572, también en este ámbito de la Corona de Castilla tenemos el libro La guía de los contadores, donde se contienen muchas y muy provechosas reglas de, cuan, de cuenta guarisma y castellana, de Miguel Eleizalde, de él no he podido encontrar la, un, una reproducción de la portada, pero va a ser un libro que también tendrá muchísimas ediciones. Eh, esta guía de los contadores está editada en 1579. Y ya pasamos a estos dos, el del centro y el de la derecha, que van a ser digamos los que conozcan... Las, eh, las mayores eh, eh, reediciones. El primero es el Manual de Contadores de Juan Pérez de Moya, que se va a publicar en Madrid en el año 1582 y va a ser un libro de un gran, de un gran éxito y que va a conocer muchísimas eh, ediciones. Y luego estaría el de la derecha, el Dorado Contador, Aritmética, Especulativa y Práctica, de Miguel Jerónimo de Santa Cruz, eh, que se edita en Madrid en el año 1594. Este libro es importante porque va a ser una obra que mmm, va a servir como texto en la Casa de la, de la Contratación de, de Sevilla. El método de enseñanza de los mencionados autores se basa, como he indicado antes, en el ejemplo y en la resolución de ejercicios prácticos pero de entre sus características destaco que la estructura de estos libros es bastante similar. En efecto, para manejarse con facilidad entre las cifras es imprescindible conocer como mínimo las cuatro reglas, el sumar, el restar, el multiplicar y el dividir. Los quebrados y la regla de tres, tan útil para establecer el reparto de beneficios entre los socios de una compañía. Y todas estas operaciones van a ser explicadas en estos libros muy paso a paso. Otra característica es que mmm, el fin, para conseguir el fin de, de llevar a cabo cualquier tipo de cuenta o saber reducir eh, unas monedas en, en otras, pues mmm, habría que pasar por el medio de una instrucción mínima previa en lectura y en escritura, pero los autores de estos manuales son conscientes de que eso no siempre es así, y dada la complicación de las operaciones que se proponen en los libros, pretenden facilitar la labor estableciendo una serie de pautas generales que quedan en la memoria de los mercaderes y así no les hace dudar a la hora de hacer las diferentes eh, operaciones. Mm, como primer acercamiento al contenido de los manuales seleccionados, pues aquí he traído... Una cita que, por supuesto, no voy a leer porque es demasiado larga, pero bueno lo que sí quería eh, dejar constancia es la manera en la que ellos tienen de exponer eh, la, las, las explicaciones. ¿no? En este caso eh, es la explicación sobre cómo hacer sumas de cantidades expresadas en, en unidades diferentes. En este caso, el autor del Dorado Contador explica cómo sumar diferentes partidas de oro eh, metal eh, cuyo peso se divide en tres unidades. Entonces está poniendo un ejemplo de cómo sumar eh, diferentes partidas expresadas en estas unidades diferentes. En realidad lo que viene a decir es que mmm, de lo que se trata es de ir sumando las cantidades de las unidades menores para irlas transformando en la unidad inmediatamente superior y así sucesivamente hasta obtener la cifra que a nosotros no, nos interesa. Entonces, el autor, Santa Cruz, después de varios ejemplos, y lo que realmente yo he destacado en negrita, es la regla general. En lo que le interesa es establecer la regla general. Y dice así, y así harás en todas las maneras y diferencias. Comenzarás siempre en lo más menudo, como queriendo sumar arrobas, libras y onzas, etc. Harás de las onzas libras y de las libras arrobas, etc. O sea que, como les digo, en este caso lo que está... Eh, transmitiendo es que para hacer estas sumas de cantidades pues lo que hay que hacer es ir transformando las cantidades de las unidades menores a las, a las inmediatamente superiores. Esta manera de articular el texto proviene claramente del método común de presentar el saber en la Edad Media que se basaba en el ejemplo y en el precepto, aunque eso sí, digamos que en estos libros de, de aritmética práctica estos eh, preceptos y estos ejemplos están desprovistos de todo contenido doctrinal. Si la anterior cita mmm, se refería a cómo sumar cantidades expresadas en unidades diferentes, esta otra cita digamos que es la explicación de cómo llevar a cabo una, una, una división. Eh, en este caso, claro para poder dividir, ya hay que saber sumar, restar y multiplicar. Digamos que todas las anteriores fases han quedado explicadas en el, en el libro. En este caso, tomo como ejemplo, si la anterior era del Dorado Contador, pues en, este, en esta diapositiva lo que he seleccionado es una cita del, del libro de, de Pérez de Moya. Entonces, en este caso, digamos que de lo que se trata es de hacer el proceso inverso, es decir, que habría que ir transformando las unidades mayores en las menores para conseguir el, el resultado de la, de la división. Otra de las operaciones básicas que necesita saber un, un mercader es saber eh, reducir eh, pues cualquier eh, moneda, también reducir cualquier peso o reducir cualquier medida en otra. ¿no? Entonces, eh, la, la, las explicaciones más claras son las que mmm, he encontrado en eh, el libro de Miguel de la Izalde, aquel en el que no he encontrado la, la portada factible de, de traer, que, que digamos. Mmm, eh, lo explica ¿no? en, en, en un párrafo bastante largo y eh, la cita que les he traído, sin embargo, pertenece al manual de contadores de Pérez de Moya, en el que eh, nos recuerda ¿no? que en el fondo de lo que se trata para adquirir el dominio de cualquiera de estas eh, operaciones es mm, quedarnos con una fórmula de tipo general, aprendiéndonos esta fórmula, si la memorizamos, pues todos los demás cálculos van a ser, eh, como quien dice, coser y cantar, ¿no? Entonces, en, el, en este manual de contadores se nos dice, por las dos reglas del multiplicar y partir, que en los capítulos precedentes se han puesto, sabrás reducir una cualesquiera monedas en otras y unos pesos o medidas en otras, advirtiendo que, cuando de unas monedas o pesos o medidas mayores quisieres hacer otras menores, se hacen multiplicando... Y cuando de monedas o cosas menores quisiéramos hacer otras mayores, se ha de hacer partiendo. Bueno, ahora bien, sobre esta base común, pues claro, cada autor demuestra tener un estilo propio de ganarse el interés de los mercaderes que son sus lectores. Entonces, esto se deja ver muy claramente si contrastamos el contenido del libro de Leizalde, de Miguel de Leizalde con el eh, digamos, más difundido que es el de Pérez de Moya. En un principio, Leizalde pretende que los mercaderes desenmarañen cualquier cuenta mediante el uso exclusivo de las reglas matemáticas. Es decir, él durante las páginas de su libro las explica de modo detallado eh, cómo se suma, cómo se resta, cómo se multiplica y cómo se divide. Y él realmente quiere que las operaciones se hagan de esa, de esa manera, utilizando la suma, la resta y la división. Sin embargo, en el el libro de, de Pérez de Moya, nos vamos a encontrar toda una serie de ejemplos en los que se va a evitar hacer precisamente esta operación, por decirlo de alguna manera, más ortodoxa y se van a proponer una serie de métodos o de trucos ¿no? para eh, llegar al, al resultado. Se nos proponen un montón de procedimientos de lo que coloquialmente podríamos decir hacer la cuenta de la vieja, no seguir... El, el procedimiento, digamos, eh, ortodoxo, sino hacer, como, como les digo, un montón de, de trucos para eh, llegar al resultado que nos, que nos interesa. Entonces, lo que les digo, si por un lado hay algunos autores que son eh, más eh, escuetos que otros, lo que al final importa es quedarse siempre con el resumen que ellos al final hacen, esa regla que pretenden se quede en la memoria de todos los, de todos los mercaderes. Por tanto, ¿no? leyendo estos libros, acercándonos a estos libros, se deduce que los procedimientos para clarificar las cuentas son diversos, es decir, que no hay un único camino y que cada cual tiene la posibilidad de escoger el que le resulte más, más fácil. Así eh, nos lo expone... Jerónimo Cortés, que es otro de los libros eh, que se va a editar en el año 1594 y titulado Compendio de reglas breves. Él eh, pone en una de sus páginas, poniendo en la mesa de este pequeño tratado muchas diferencias de reglas breves acerca de convertir una moneda en otra, como se verá en la primera reducción de dineros, a hacer sueldos. Y dice, pues para sola esta reducción, Escribo siete reglas breves, una más curiosa y breve que otra, para que cada uno tome aquella que más gusto le diere o todas juntas. ¿no? Digamos que la, la filosofía de los, de los libros de aritmética práctica quedan muy bien resumidas en esta, en esta frase. También otro de los autores, Jerónimo Cortés, dice prácticamente lo mismo en esta cita. Bien pudiera inventar muchas más reglas breves ...de las que escribo en el discurso de este tratado, para solo una moneda convertir en otra, pero temiendo de enfadar las callo, porque sí que es verdad, es decir, en estos libros, a base de añadir ejemplos ¿no? y, y métodos opcionales a las operaciones, por decirlo así, más, más ortodoxas, pues al final la lectura se hace bastante pesada... Y, y a veces un poco aburrida, lo tengo que decir, pero bueno, digamos que eh, en el fondo lo que pretenden estos eh, autores es que no les quepa ninguna duda a los mercaderes de cómo llevar adelante su, su, propio, su propio oficio. Pero bueno, me pareció simpático ¿no? que el propio autor de la obra diga que bueno, no se extiende más porque él es consciente de que seguramente estará, estará aburriendo bastante. Otra de las características que tienen estas, esta, estos libros es que mmm, para la realización de las eh, operaciones aritméticas que hemos explicado y sobre todo aquella que va dirigida a la transformación de unas monedas en otras, pues un mercader ha de conocer cuáles son las equivalencias de valor entre unas piezas y otras, claro. Es decir, ha de saber y tener claro que un ducado equivale a 375 maravedís, que una libra equivale a 20 sueldos, que un cruzado portugués equivale a 400 maravedís, y así sucesivamente. Por ello, tanto en el libro de, de Miguel de Leizalde como en el de Pérez de Moya, se incluyen al final del volumen unas tablas de equivalencias de monedas, pesos y medidas que son muy ilustrativas y son muy exhaustivas. Dado que en estas tablas vamos a encontrar todo tipo de moneda, ya sean de oro, de plata o de cobre, y de muy diversas eh, zonas eh, geográficas. Si bien es verdad que mmm, en estos libros se hace hincapié en aquellas eh, monedas que pertenecen a los países con los que los comerciantes castellanos tienen una, eh, un trato más, más habitual. Entonces, en el caso concreto de estos dos libros de de Leizalde y de Pérez de Moya, nos vamos a encontrar las equivalencias de todos los reinos peninsulares e insulares, de las monedas de todos estos reinos, con las de Flandes, Francia, Sicilia, Milán, eh, Rosellón, etc. Eh, lo único que mm, merece la pena detenerse en estas, en estas tablas, porque por una parte, al hablar de Castilla, el libro de Pérez de Moya informa sobre la, ley de las monedas, sobre la ley de las monedas y advierte del concepto clave de la estimación. Es decir, este concepto no aparece en otros manuales y, sin embargo, en Pérez de Moya, hablando sobre las monedas, lo quiere dejar claro y lo inserta en este apartado de las, de las tablas. Entonces, él en realidad nos está ya introduciendo un, un factor clave a la hora también de la transformación de los valores de las monedas, que es el de la, que es el de la estimación. Además, eh, en el caso concreto de, concreto de Flandes, Pérez de Moya indica que las monedas de esta república no tienen siempre el mismo valor, que éste sube y baja con mucha frecuencia. Entonces, estas mudanzas de valores le obligan al autor a especificar que las cifras que aparecen en, en la edición son de la, del momento X, del año tal, eso realmente lo lleva a gala para que realmente no se <ríe> pierda de vista ¿no? este, este problema, por decirlo de alguna manera, del cambio real. ¿no? Y entonces, eh, en contraste de lo que sería una tabla más estática que aunque te adviertan que no es fija, te sirve en cierta manera de guía, eh, la, la he puesto a, al lado de las tiras con los precios de los cambios de moneda... ...hechos en la Feria de los Santos y de los Reyes... ...y que también está en el archivo de Simón Ruiz... ...me parecía interesante eh, contrastar esta... ...dentro de que sea un conocimiento... ...digamos que se puede eh, codificar... ...pero que también hay que tener en cuenta... ...lo que es la variación del tiempo a la hora de... El, ...de saber realmente el valor eh, de la moneda... ...o sea que la moneda no, no tiene un valor fijo ni un valor que mmm, sea válido en cualquier tiempo y en cualquier lugar, sino que esto hay que irlo matizando mucho. Pero en el fondo, estas, estas tablas, sinceramente, son bastante, bastante útiles. Por lo tanto, en el siglo XVI, este tipo de ediciones, como, como les comento, se van a multiplicar enormemente y en la segunda mitad las vamos a ver en progresión eh, ascendente, alimentando una vertiente de vocación pedagógica y situándose, por supuesto, en vía paralela a la vertiente de libros coetáneos representada por eh, el libro Moralista, ¿no? en el que se reflejaba y eh, en el que se reflexionaba sobre la licitud o ilicitud de la actividad financiera y comercial. Y, finalmente, durante todo el siglo XVII, la producción original de nuevos textos de este estilo, de aritméticas prácticas, desciende notablemente y lo que sí vamos a ver son eh, muchísimas eh, reimpresiones de los libros eh, editados con, con anterioridad. Otro de los libros que creo es interesante mencionar es el mm, escrito por... El, el Bartolomé Salvador de Solórzano, que era un comerciante de Medina de Río Seco afincado en Sevilla y que escribe este libro eh, que está a la derecha, el libro de, de caja de, y manual de cuentas de mercaderes y otras personas que como les digo eh, se publica en Sevilla en el año 1590 y este libro lo, lo, lo traigo aquí para que lo conozcan, puesto que se trata del primer tratado de contabilidad por partida doble que se redacta en español. En realidad consta de 30 capítulos y en ello se considera, a diferencia de Pacholi, que los libros básicos para llevar un negocio son solo dos, el manual o diario y el libro de caja o mayor. Es decir, que para este autor eh, español el libro borrador no, no, es, no es imprescindible. Sea como fuera, lo que sí es eh, interesante es que eh, Bartolomé de Solórzano eh, aconseja ¿no? que los libros en los que se lleva la partida doble se encuadernen para diferenciarlos de aquellos libros que llevan las cuentas en una partida simple y que normalmente se mm, confeccionan mediante el método del pliego radado. por eso digamos que bueno, Me traía un, un ejemplo, pero creía que era interesante ¿no? el, el diferenciar, porque el, el, la obra de Solórzano en realidad pues, nos da pie a mencionar uno de los asuntos que más abundantemente encontramos en la producción española dedicada a la historia de la contabilidad, que es la introducción y difusión del mencionado método de la partida doble en las arcas públicas. ¿No? Y como este eh, intento de eh, implementación de la partida doble en las instituciones públicas, pues digamos que al final no, no va a tener un, un reflejo práctico. Pero digamos que aunque existen ordenanzas en las que se obliga a llevar las cuentas en esta nueva manera, el, en la partida doble, sin embargo, pues en eh, las cuentas públicas va a seguir... Eh, aplicándose el método de la partida simple a través de las anotaciones del cargo o ingresos o de la data de, de los pagos. Aquí, bueno, simplemente una mención a que los, los, los libros ¿no? que se encuentran en esta que los libros de, esta, de este tenor, ¿no? pues lo vamos a encontrar en diferentes áreas geográficas. ...desde el sur hasta el, el norte de, de Europa y en un principio pues eh, una de las eh, obras, eh, hay una obra eh, de Hockenhock, Pierre Janin y Wolfgang Kaiser eh, en el que han recopilado entre 1470 y 1820... Un total de 2.000 referencias de este tipo de aritméticas prácticas publicadas en, en Europa y que pertenecen a unos 1000, 1.000 autores. Estos manuales, como en todos los ámbitos geográficos, tuvieron, como les he dicho anteriormente, pues una característica común, que es siempre establecer pues eso, una regla fija que aprender, una serie, como si dijésemos, de trucos mnemotécnicos para que las, las cuentas salieran como, como Dios manda, en este caso. Lo que sí es, eh, ya, digamos, acercándome al, al final, es mm, bueno, mostrarles en cierta manera también cuál es, aquí se reflejaba un poco el, el flujo eh, de las diferentes mercancías por, por Europa. Pero en el principio quiero subrayar que este fenómeno de este tipo de publicación es algo general de, de Europa. Y bueno, pues ya acercándome al final, eh, quisiera comentar que en general los manuales de los que bueno me, me he ocupado esta tarde eh, tenían en principio unos destinatarios muy concretos, repetimos que eran mercaderes, contadores privados, contadores municipales, personal de las casas de moneda, eh, mayordomos de nobles, pagadores de los ejércitos, etcétera y su contenido oscila desde unas simples guías dedicadas exclusivamente a la conversión de monedas a ejemplares dirigidos a proporcionar una formación elemental y general en aritmética. Obras que son el exponente de la existencia de una importante demanda social que pedía la publicación de este tipo de libros. Sin embargo, si nos fijamos en las intenciones que los autores declaran en los prólogos de sus obras, nos damos cuenta de que en realidad, los manuales van dirigidos a cualquier particular que, por ignorar las reglas básicas del contar y reducir monedas, se ve obligado a confiar su hacienda a un extraño, con el riesgo siempre presente de ser engañado. Peligro del que ya nos avisa Juan Gutiérrez de Gualda en 1539 y que a su vez se hace eco el libro de Miguel Eleizalde en la guía de contadores. En su prólogo se puede leer el fin que de ello pretendo que es aprovechar a todos aquellos que por falta de no entender el aritmética son engañadas, en muchas cosas que si bien la entendiesen no lo serían, y también para dar ánimo a los que algunos principios tienen, se aficionen a trabajar en esa virtud para con ella aprovechar en tanta diversidad de cosas como es menester. Esta misma idea nos la transmite el autor del Dorado Contador, Jerónimo de Santa Cruz cuando dice «Mete la mano en el pecho y mira cuántas veces en cuentas de mucha y de poca importancia has sido engañado, así por ti mismo como otros por ti. Y cuántas veces has rogado a otros que te hagan tus cuentas y liquiden tu hacienda, que también ellos las han errado, y para ello vienes a darles cuenta y a descubrir las cosas y secretos de que ti mismo no te fías, poniendo en sus manos tu hacienda» que ellos la apartan y distribuyan a su gusto, que si por el contar no fuera, no lo hicieras. Pero, en realidad, aún podemos profundizar más. Para alcanzar las verdaderas intenciones de estos manuales, nada mejor que acudir de nuevo al prólogo del Dorado Contador. En un, paisaje, en un pasaje, Santa Cruz es claro, cualquiera con poca fortuna, pero conocedor de estas reglas de la aritmética puede entrar al servicio de mercaderes o de señores más o menos poderosos y puede, con el tiempo, llegar a tener más hacienda que ellos e incluso puede tener la posibilidad de casarse con alguna de sus hijas. Es decir, este diseño de vida esbozado en un simple libro de aritmética subraya el hecho que no por sabido debemos olvidar de que la formación, la cultura, fue entendida por los estamentos medios de las ciudades renacentistas como un medio de ascenso social. Gracias.